En 2011 tuve mi primer contacto con Medialab Prado. Entré en prácticas con Raúl González, eh, el responsable de audiovisuales, y después, posteriormente, también fui mediadora cultural. Desde el principio me interesó mucho contar con imágenes todo lo que sucedía, lo que se cocinaba en este laboratorio ciudadano. ¿no? Recuerdo grabar las primeras impresiones en 3D con las MakerBot, también los talleres que hacíamos en el sótano, cuando Media Lab solo ocupaba unos cuantos metros cuadrados, o el ambiente experimental y familiar que había en los viernes Open Lab, cuando nos juntábamos allí a investigar sobre robótica o a fabricar el espagueti más largo del mundo en un taller de cocina. También hice una pequeña pieza audiovisual que se llamaba Media Lab en un minuto y que intentaba explicar de manera muy, muy escueta el proyecto por aquel entonces. Pues bien, seis años más tarde, me proponen este documental con exactamente la misma pregunta, que es Medialab Prado? Una tarea complicada, difícil, pero a la vez también un gran reto. ¿no? La producción del vídeo ha sido un proceso muy largo, con muchas idas y venidas y muchas preguntas, ¿no? como todo lo que ocurre en realidad en, en Medialab. Y el montaje finalmente se cerró en mayo en tiempos de confinamiento. El resultado final son 36 minutos con casi 50 voces de personas que han colaborado con Medialapa a lo largo de, del tiempo. ¿no? En el documental se habla de ciudad, se habla de aprender a colaborar, de experimentar y de compartir para mejorar la vida en común. Desde aquí quiero dar las inmensas gracias a todas las participantes y a todas las colaboradoras en este proyecto. Al equipo, Daniel Gómez de Principia Studio, Alex Lobo, Víctor Mazurek, Daniel Rincón y muchísimos más. También especialmente a Raúl González por, por aportar tanto a este documental y también por su gran trabajo a cargo de, de la documentación audiovisual de Media Lab durante todos estos años. Y por supuestísimo también a Marcos García. Eh, creo que no se puede dar una visión única, objetiva y neutra y este documental es solamente una de, perspectiva de las tantas que tiene este laboratorio, ¿no? es casi uno de los prototipos posibles. Lo que sí que tengo claro es que Mediala Prado emociona, marca y deja huella y desperta el entusiasmo de mucha, muchísima gente, ¿no? así me, me ocurrió a mí y así he querido también transmitirlo. Pues bien, os invito ahora a ver el, el documental que ya está online en este mismo canal de, de Media Lab y doy paso al tráiler de colaborar, experimentar, compartir. Bienvenidas a Medialab Prado. Muchísimas gracias. Hay una palabra que lo define este centro y es diverso, talentos, orígenes.